Eh, la conferencia de prensa que hemos eh, eh, convocado para ahora en la mañana es básicamente para presentarles la evolución del crecimiento del PIB al primer trimestre. El, el INE nos ha comunicado ya el dato y lo que queremos presentarles es básicamente que el, el crecimiento del PIB al primer trimestre está por 4.44. Si nosotros eh, nos eh, eh, vemos lo que ha pasado el año pasado, el crecimiento del PIB al primer trimestre del año pasado estaba por 3.3% y ha sido evolucionando hasta llegar a un crecimiento del 4.2%. Si vemos cuáles son los, eh, los sectores que están hoy día eh, promoviendo el crecimiento del PIB, básicamente tenemos el sector agropecuario que está creciendo en un 6.6%, establecimientos financieros está en un 6.4%, el petróleo, eh, la exportación de gas está en un 6%, construcción 5.7%, otras industrias 5.1% y todas estas estas actividades son las que están encima del 4.5%. Es importante recalcar esto porque en anteriores días los empresarios privados habrían dicho que el crecimiento de, de, de, del, del PIB, o el crecimiento de la economía, solamente estaba basado por el tema de eh, la, la exportación de gas. Y no es así, el, el, el sector agropecuario es uno de los que más está creciendo pero no está creciendo al mismo ritmo de lo que habría crecido el 2017. Y esto se explica porque el principio de año hemos tenido estas inundaciones, estas lluvias que han, han hecho que eh, los agricultores hayan tenido pérdidas por el tema de, de las lluvias, pero además hayan ido retrasando la siembra y la, la siembra o la cosecha de, de, de, del, del sector agropecuario se ha, eh, se ha retrasado, por lo tanto todo lo que se ha eh, ido sembrando los primeros meses, principalmente en lo que es soya, maíz y arroz, lo vamos a tener en el PIB del segundo trimestre. En el tema de la otra industria que está eh, de alimentos que está ligada también a agropecuaria, tenemos una, un, un, un, un efecto in, in, in, similar que también el segundo, el segundo trimestre lo vamos a recoger porque todo lo que se ha generado, lo que se va a procesar de, de, de la agropecuaria va a ir a esta industria de alimentos. Otro tema que es importante aquí es ver el tema de construcción, que si bien está, eh, eh, está solventado en la inversión pública, también tenemos un crecimiento de la inversión privada o de la construcción privada que está en un... En un en un porcentaje de 4%, vale decir que la construcción privada habría subido 4% respecto al, al, al primer trimestre del año pasado. Entonces, con estos datos, si vemos que la agropecuaria va a generar o se va a ver sus resultados el segundo trimestre, podemos eh, ver que, que el segundo trimestre va a estar eh, en, un, en un nivel de crecimiento, si no similar, mayor al que tenemos en este momento en el primer trimestre. Otro tema que es importante y quería mostrarles es cómo ha ido la evolución de, de, de, del, del crecimiento al primer trimestre. El año pasado, el primer trimestre teníamos 3.3%, el segundo trimestre 3.8% y los dos semestres o los dos trimestres que se cuentan para... El, el cálculo de lo que es el crecimiento del PIB para el segundo aguinaldo, que es el, el tercer y cuarto trimestre del año pasado, el tercer trimestre habría crecido 4.3% nuestro PIB y el último tri trimestre ha crecido 5.2%. Este primer trimestre ha crecido 4.4%. Vale decir que si tenemos un crecimiento similar o un poco menor incluso a lo que es el primer trimestre, el siguiente año el, el, el, en junio vamos, poder, vamos a poder hablar de que va a haber un crecimiento superior a 4.5% desde el punto de vista interanual, que es el dato que se eh, contempla para el pago del segundo aguinaldo. Eh, aquí lo que hay que ir viendo es eh, justamente cómo, cómo ha crecido el, cada trimestre respecto al trimestre del año pasado para este tema tema también que es importante mostrarles es cómo se ha recuperado la venta de gas a los países eh, limítrofes, principalmente a nuestros socios comerciales como Brasil y Argentina. Si ustedes ven la línea eh, roja, es la, la línea de este año, y esta ya se ha ido incrementando de 19 eh, millones de metros cúbicos por día que habíamos vendido en enero a el, el, el, el promedio de 24.5 a abril. Y en el caso de la Argentina... El, el, el 2018 está por encima de lo que normalmente o, o, o en promedio enviábamos a, a la Argentina, que es el gráfico que está un poco más abajo. Eh, con estos datos, nuevamente, nosotros nos ubicamos, de acuerdo a los países que han publicado sus cifras, como la economía de mayor crecimiento este primer trimestre. Nosotros habríamos crecido 4.44% y el que nos sigue es Chile, Paraguay, Argentina, que han crecido en menores eh, proporciones. Esos son los datos que, eh, que queríamos darles respecto al PIB, pero adicionalmente eh, queríamos eh, hablarles sobre el tema de la informalidad. Si me dan un minuto, por favor. Hace unas 12, la anterior semana, eh, algunos matutinos habrían sacado el informe de informalidad del de, de, de Fondo Monetario Internacional. Importante recalcar que este informe ya se había publicado en enero, pero... Eh, de, de todas maneras, los datos que estaban en este informe han sido empezados a darse a, a conocer públicamente recién la anterior semana. ¿Qué es lo importante recalcar de este, de este informe? Que es lo que los analistas a los cuales ustedes consultan no dicen. Es que este informe es una, eh, un estudio desde el año 91 hasta el año 2015. En este informe dicen que en promedio... Bolivia estaría en 62.3% de informalidad. Pero eso es tomando desde el año 91 hasta el año 2015, vale decir que toman el periodo neoliberal y el periodo donde nosotros hemos estado eh, conduciendo el país. Ahora, qué es interesante de ver de este estudio, que es lo que la gente no dice o no lo quiere decir, es que desde el año 91 hasta el 2005, la informalidad ha estado en un rango del 70%. Si ustedes se fijan, la, la, desde el 91 hasta el 2005, básicamente ha sido estable la informalidad en un, en un porcentaje del 70%. A partir del 2005, con las políticas que nosotros implementamos y el crecimiento que tenemos, esta informalidad que nosotros la recibimos en más o menos el 65.6%, baja a un 46% en el periodo en el que nosotros conducimos el Estado. Vale decir que este informe, en realidad, lo que está haciendo es recalcar o resaltar las políticas económicas del gobierno que ha, que, que ha que ha podido lograr que la informalidad tenga un descenso de más o menos 65% a un 46%. Ahora, si nosotros nos fijamos la reducción de la informalidad en la región y nos comparamos con los otros países, nuevamente tomando la, la, el periodo 91-2015, somos la, economía, la segunda economía que más ha reducido la informalidad. Ojo, estamos hablando desde el 91 hasta el 2015. Ahora, ¿qué pasa si tomamos solamente nuestro periodo 2005 a 2015? Somos la economía que más ha reducido la informalidad en el mundo, no solamente en la región, sino en el mundo. Nuestra reducción de la, de la, de la informalidad está alrededor del 19.7% y eso es importante recalcarlo porque es es la, las eh, políticas económicas o el crecimiento que nosotros hemos tenido todos estos años que ha permitido que la, la, la informalidad se vaya reduciendo. Y esto está en función de este cuadro que les he traído. ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional? Que dice que mientras más crece un país y más generas un PIB per cápita mayor, la informalidad tiene una, eh, un... Un efecto adverso, vale decir, mientras mejoras las condiciones de vida de la población, hay menor informalidad. Y eso es lo que se muestra en este gráfico. Si ustedes se fijan, el PIB per cápita a partir del 2005 empieza a subir hasta llegar más o menos a los 3.300 dólares que es actualmente. Y la informalidad va bajando de ese 65% que, que teníamos hasta el 45% aproximadamente. Entonces, lo que estamos mostrando es que fruto de estas políticas económicas que hemos tenido, que nos ha permitido crecer eh, desde el punto de vista del PIB per cápita o desde el punto de vista del propio PIB, y lo que ha hecho es que la gente tenga mejores ingresos y en la consecuencia ha sido una menor informalidad. Es bien importante tener claro porque eh, estos últimos días se han dado a la tarea de solamente sacar el 65% y decir que nosotros somos el segundo país más informal en el mundo porque toman un, un promedio y lo que los analistas eh, evitan decir es realmente cómo el país está hoy respecto a lo que era el año 91 y cómo las políticas económicas que se han ido implantando en estos últimos 12 años han impactado en la reducción de la informalidad. Esos son los dos puntos que, que queríamos mostrarles. Eh, básicamente uno es el crecimiento del PEP y otro es este tema de la informalidad. Ministro, se las preguntas por favor, ANF... Eh, ministro, por favor, eh, si bien eh, factores externos como el buen precio de, de los hidrocarburos ha ayudado en las proyecciones de crecimiento, también hay otros factores que, que en este caso son internos eh, en el sector agropecuario del Oriente, por lo menos en el sector eh, productor de, de granos y soya, advierten ya una pérdida. ...al 20 de julio de 20 millones, 90 millones de dólares y que esto podría profundizarse a consecuencia de aspectos climáticos. ¿Cuánto incide el sector agropecuario, por favor, en el crecimiento de la Bueno, como les había mostrado en, el, en la gráfica, el, el sector que más crece, digamos, en el, en el país es principalmente el sector agropecuario. Ahora. Hay que ir midiendo cuál es el impacto, porque el, el, en, en función a lo que ellos producen, el, el, a veces las pérdidas no tienen un impacto. Por ejemplo, cuando hablábamos comie a comienzos de este año del, del, del, del fenómeno de lluvias, ellos decían que estaban perdiendo eh, también unos montos parecidos, y eso, eh, eso ha impactado solamente en un 3% de la producción total. Entonces, ¿qué es lo que nos está generando hoy día es, esa esa distorsión es que el sector agropecuario esté creciendo 6.6%, pero eso es porque se van retrasando los... Eh los periodos de, de primero de siembra y luego de cosecha. En este caso, todo este segundo trimestre, el sector agropecuario ha estado cosechando y eh, nuevamente estamos ante un fenómeno que seguramente con el tema de la sequía también vamos a ir eh, retrasando, pero eso, eh, digamos, en el total de la producción a veces no tiene la incidencia total. Todavía no hemos, eh, no hemos eh, cuantificado cuánto es la pérdida real del sector agropecuario, producto de tal vez de alguna sequía que se está dando en estos tantos, y cuál va a ser el impacto en el PIB. En todo caso, ese PIB va a impactar en el tercer trimestre de este año, ¿no? Red 1. Sí, ministro, buenos días. Tenemos ya los datos de tres trimestres para promediar el tema de la el decreto del doble ¿Cuánto debería ser el segundo trimestre de este año para poder ya alcanzar el mínimo que requerimos para pagar este dinero? Más o menos como les mostraba en este gráfico, eh, no, creo que está más, ¿sí? es este gráfico, tenemos el, para que el, lleguemos a un crecimiento de 4 o 5, el... Segundo trimestre deberíamos tener un crecimiento aproximadamente de 4.2%. Vale decir que si crecemos el segundo trimestre menos de lo que hemos crecido el primer trimestre, el segundo aguinaldo ya se pagaría, ¿no? El diario. Eh, señor eh, Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Eh, veo que hay una fuerte in inducción de su exposición en el tema del segundo aguinaldo. El sector privado se ha manifestado ayer pidiéndole a la INE que tenga mayor eh, prudencia en sus declaraciones eh, que hizo el señor Farajat, en las cuales eh, ha un poco minimizado el impacto del segundo lino tanto en el empleo como en el sector empresarial. Eh, señor ministro, eh, usted eh, no se ha referido para nada al tema del impacto de los déficits gemelos en, en, en, la, en, la, en el cálculo del PIB que usted acaba de señalarnos. Hay una valoración de Fitch Rating, que es una de las uh, evaluadoras más importantes del mundo, y que expresan y ratifican su preocupación porque los déficits gemelos están creciendo, hay un mayor endeudamiento y no hay eficiencia en la inversión pública. Por lo menos eso señalan algunos economistas que conocen el país. Quisiera que usted nos explique un poco qué impacto va a tener este comportamiento de los déficit gemelos en los cálculos de, de las proyecciones que usted hace del crecimiento de la economía, señor. Ministro. A ver, vamos, en, no, no confundamos los los, eh, los conceptos, porque en, en, en su pregunta ha, ha metido Demasiados conceptos económicos. ¿no? demasiados Vamos por el déficit primero. El déficit, el, el, el que nosotros hemos calculado, más o menos estamos en un, en un nivel del 6.4%, que es la proyección que nosotros tenemos del déficit para este año. Ahora, el déficit, si uno lo empieza a mirar como déficit o como un número, estaría haciendo un análisis equivocado. ¿Por qué? Porque el déficit principalmente se va... Eh, eh, ...fundamentando en la elevada inversión pública que nosotros le, eh, estamos inyectándole al país. Entonces, cuando uno habla de déficit, tiene que tener muy, mucho cuidado en la composición de este déficit. Cuando es preocupante el déficit es cuando este déficit se genera principalmente en el tema corriente... ...que es lo que no sucede en nuestro país. Si nosotros más bien lo que hacemos es tener un déficit por la elevada cantidad de, de inversión... ...y eso ese financiamiento del que usted habla va justamente a financiar un déficit que va eh, eh, eh, destinado a inversión. Todos sabemos que cuando uno invierte, también tiene sus frutos hacia adelante. O sea, todo, toda inversión tiene su retorno. En el, en el caso de la infraestructura, generalmente los retornos son más a largo plazo. Por eso es que nosotros tenemos que, que recurrir al, al financiamiento para financiar estos déficits. Eso es bien importante tener claro. Ahora, aquí hay una, una diferencia de filosofía respecto a lo que puede decir digamos, el, el, el, la calificadora o de lo que pueden decir otros economistas de los que usted dice que conocen la materia. Y es principalmente si realmente se justifica que nosotros estemos teniendo déficit para mejorar la calidad de la gente eh, en el país desde el, nuestro punto de vista y desde el punto de vista ideológico nuestro, es totalmente justificado. ¿Por qué? Porque si al final nosotros queremos mejorarle la calidad de vida a la gente, tenemos que invertir. La otra sería no tener, no invertir, tener superávit fiscal y que la gente siga viviendo mal. Entonces ahí es un, un tema de, de, de, de concepción que te, nosotros tenemos con, con ciertos eh, economistas o con ciertos eh, calificadores de riesgo. ¿no? La razón. Ministro, usted hablaba del repunte de, de los ingresos por ventas, el concepto de venta de gas. Eh, su despacho ya ha definido cuánto de, de, de dinero se va a distribuir a las regiones, estaba haciendo justamente el pues, ajuste presupuestario. Eh, de cifras, cuánto, cuánto van a las regiones nacionales, ministro por favor. Uy, eh, en realidad el, el, lo que te voy a dar es el número en porcentaje, en, el, en números absolutos no tengo en la cabeza. Eh, el, nosotros vamos a presentar el, el presupuesto reformulado la, la próxima semana. Y vamos a elevar el, el tema principalmente en IDH, el ingreso por IDH de las regiones, en un 15% más de lo que habíamos eh, presupuestado a comienzos de año. Ministro, ¿desde cuándo se tienen ya estas previsiones? ¿Por, ¿Por qué la pregunta? Porque ya en abril, en las negociaciones entre gobierno y, y Comunidad, ellos pedían un incremento mayor al que se dio. Y ellos dijeron en su momento, hemos resignado este, esta, esta solicitud porque nos han garantizado, y utilizan la misma palabra, el pago del segundo alineado. ¿Cómo era posible tener una cifra exacta y recién darla a conocer? Bueno, a ver, vamos, vamos por partes. Lo que nosotros le hemos dicho a la, a la COP en su momento es que en la coyuntura que, que, que estaba viviendo el país, con nuevos precios del petróleo, con la recuperación de la demanda, porque el, el año pasado, más allá de los precios, lo que nos ha pasado es que Brasil en enero, febrero y junio nos han demandado menos gas de lo que nos demandaban normalmente. Entonces eso ha hecho que produzcamos menos, menos hidrocarburos y eso nos ha incidido en el crecimiento del PIB. Este año, en enero, febrero, que, que era antes de, de, de esta reunión, ya se había recuperado. Por otro lado, teníamos cifras de, de la inversión pública que estaban encima de lo que habíamos tenido el año pasado, por lo tanto, en nuestras proyecciones nosotros preveíamos que va a haber un, un, un doble aguinaldo o un crecimiento por 4.5%. No nos olvidemos que una parte de, de la economía, no sé, algún, algún economista por ahí nos decía que somos como Nostradamus y eso es falso, porque en realidad lo, lo que hacen los economistas constantemente es ir proyectando todas las variables, o sea, porque en base a esas proyecciones es que uno va tomando eh, decisiones. Cuando estas variables o estas proyecciones no son del todo del todo favorables, hay que tomar medidas para que en el futuro vayan vaya mejorando las cosas. Por eso es que constantemente uno va proyectando los números, va proyectando los, los escenarios y en la proyección de escenarios que nosotros teníamos, más datos ciertos que eran del primer trimestre desde el punto de vista de hidrocarburos, inversión pública y de, además de la recaudación de impuestos que nos mostraba una dinámica eh, superior al año pasado en lo que era eh, la, la recaudación impositiva principalmente del IVA mercado interno, nos daba ya... Es esa, eh, ya vislumbrábamos o teníamos que podía haber el segundo aguinaldo. Ojo, aquí nosotros estamos presentando la cifra del primer trimestre y todavía no estamos eh, diciendo hay segundo aguinaldo porque la cifra eh, eh, definitiva la vamos a tener recién en, en, en septiembre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 El segundo tema es que en el tema, por ejemplo, de, de, de azúcar, de la caña de azúcar, hay un incremento de la superficie cultivada de un 10% y eso recién la zafra se está dando en el segundo trimestre. Por lo tanto, el, la, la, nosotros prevemos que los datos del segundo trimestre van a ser incluso más favorables de lo que va a ser el primer trimestre y eso nos va a desembocar en un crecimiento mayor al 4.5%. Pero ojo, todo esto es proyecciones y eso está en función de, de todos los datos que nosotros vamos a Recopilando desde de, de los diferentes sectores ¿no? la última pregunta, sí. el deber Ministro, quisiera que me vayan entender las cifras, tengo aquí los datos del INE, que el bueno el decreto supremo dice que el, el segundo aguinaldo debe pasarse con informe oficial que viene del INE sabemos ustedes son ministros del área de economía y también de planificación, por donde depende eh, el INE pero sin embargo hay unas cifras que no coinciden con las cifras que usted está dando ahora por ejemplo en el INE dice de que en el trimestre de junio 3.58% se ha crecido hasta septiembre 3.82% hasta diciembre 4.20% ayer eh, el INE por error o, o lo que fuera eh, ya publicó ese dato del 4.44% en, en la misma tabla entonces, o sea, quiere decir que esa tabla sirve. O sea, cuál, ¿Cuál es la diferencia? A ver. Estamos viendo que hay hasta 5 No, no, no, ¿sí no, no vamos, vamos Una Entonces, cosa es el crecimiento interanual y otra cosa es el crecimiento eh, del, del trimestre mismo. ¿okay? El dato que yo les estoy dando es desde enero hasta marzo, cuánto ha crecido. ¿okay? Si después en junio vengo, les voy a dar de enero a junio, que va, va a ser que voy a sumarle los otros tres meses, cuando llegue septiembre voy a sumar los nueve meses y cuando llegue a, a, a fin de año van a ser los doce meses, que es lo que tú me estás diciendo que es este cuadrito, digamos el primer trimestre hemos que decir 3.3, solamente los tres primeros meses, acumulado al segundo trimestre de seis meses estamos hablando de 3.6, si a eso le sumamos el tercer trimestre estamos hablando de 3.8 y de todo el año 4.2%. Esos son los datos que seguramente tú estás hablando. Ahora, si tomamos este, este otro gráfico, aquí lo que les estoy mostrando es, de enero a, a marzo ha crecido 3.8%. Si tomamos solamente de marzo, tres meses, de marzo a junio, habríamos crecido 4.3%. Si tomamos de junio a septiembre, habríamos crecido 5.2. Vale decir que estos son crecimientos del trimestre únicamente. No son acumulados como el anterior, que, que el primero es tres meses, seis meses, nueve meses. Aquí solamente estamos comparando trimestre contra trimestre. Por eso es que, que, que tienes la, la confusión de datos. ¿no? Gracias compañeros.